Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vayan sentándose porque empieza una nueva clase de lengua. Esta vez vamos a ver un tipo específico de narración que seguramente lo conocen muchísimo porque han leído y han visto un montón de historias con este tipo de cuento. ¿Saben cuál es? El cuento tradicional maravilloso. Vamos a ver sus características escenarios, ambientes, espacios y tiempo. Por lo general, estas historias transcurren en tiempos muy remotos y en reinos muy lejanos, es decir, tiempos que no sucedieron nunca y reinos que no existieron. Personajes. Bueno, los más comunes en este tipo de narraciones son príncipes, princesas, eh, reyes, mm, reinas, hadas, ogros, eh, bueno, y algunas criaturas así mágicas, porque pues, recuerden que justamente son cuentos maravillosos, es decir, que contienen elementos eh, y bueno, les pasan, tienen algunas acciones que son imposibles de eh, vivir en la realidad, son eh, totalmente ficcionales, ¿sí? ¿Qué función tienen estos tipos de narraciones? Bueno, este tipo de narraciones está destinado a público infantil, digamos, a los niños. Y por eso se sobreentiende que tienen una función didáctica, tienen mensajes que pretenden dejar una enseñanza, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo. Trabajan eh, algunos temas relacionados con deseos profundos de los hombres como dominar al otro, como deseo de belleza, eh, como eh, qué sé yo, bueno, algunos miedos también que tengan que ver con eh, el miedo a la muerte, a la miseria, a, a la enfermedad. sí. Pero bueno, lo importante también es saber que eh, todos estos modelos o estos valores que por ahí contienen estas narraciones fueron construidos en un tiempo que eran vigentes esos valores y que por ahí, hoy en día, habría que revisarlos, ¿sí? Porque esto es cuestión de la belleza ultranza, de, de sí o sí querer ser bella y nada más que eso. Eh, bueno, como que contienen algunos mensajes o algunos modelos, ¿sí? Eh, de personas o de, perso, de personajes que habría que revisarlo un poco. Como, por ejemplo, hoy en día las princesas, eh, que una princesa se quede en una torre esperando que le salve Me parece que es un mensaje que atrasa un poco, ¿no? Bueno, y es importante hacer una aclaración con respecto a este tipo de cuentos. Que como fueron eh, relatos de tradición oral, es decir, que se transmitían de generación en generación eh, de forma oral, se lo contaban los abuelos a los nietos y así, los padres a los hijos y así sucesivamente, se fueron transmitiendo de generación en generación. Eh, bueno, hay variantes, ¿sí? porque mientras uno lo iba contando le iba agregando algún detalle o no se acordaba algún detalle y se lo quitaba. Entonces, bueno, hay variantes dentro de una misma historia. Por ejemplo, yo tengo acá este cuento que es La Bella y la Bestia con eh, algunas cuestiones mucho más cortas, resumidas. Eh, hay algunos detalles y cosas que no tiene, por ejemplo, o que se le incluyó en la película de La Bella y la Bestia que todos conocen, ¿cierto? incluso por ejemplo se sabe que el flautista de Hamelin es un cuento que en realidad tiene un final eh, totalmente trágico, ¿sí? eh, cerrado, trágico, triste y que bueno en ciertas eh, versiones se lo ha mejorado a ese final, ¿sí? eh, se lo ha cambiado cosa de darle un mensaje de esperanza a los niños pero bueno tiene su, su, su gran enseñanza con respecto a respetar el valor de la palabra cuando se promete algo, se debe cumplir. Bueno, como siempre, intentamos hacer de este desarrollo del tema lo más fácil posible. Pues, si quedar alguna duda, nos escriben en los comentarios, ¿sí? Así que bueno, los dejamos pensando en las características del cuento tradicional maravilloso y los invitamos a leer cuentos e intentar eh, definir. mediante los personajes, mediante el conflicto o misterio, ¿sí? Así que bueno, eh, los dejamos pensando. Les mando un beso grande.